¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Mijito! ¡Mi ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo, eh? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa, mamá? Che, que está flaco el pibe este. A ver, a ver, los brazos. ¡No! ¡Está flaco este pibe! ¿Qué está sucediendo? Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá me encuentro armando el conmutador electromecánico para máquinas dinamoeléctricas eh, de Nikola Tesla. Es un aparato que conmuta el borne posi eh, negativo perdón, de la batería para suplantar el martillo Runcor de el martillo Trembler, perdón, de el generador de Runkov. Bueno, lo había armado de una manera, pero no me funcionó, así que lo desarmé. Eh, bueno, y ahora le estoy poniendo una, una plataforma, un soporte, para las dos lengüetas que voy a colocar eh, en la parte de abajo del conmutador, para que cada vez que pase la barra de cobre, toque las dos lengüetas y cierre el circuito. Esta sería la última parte para digamos eh, ya poner en resonancia todo el aparato otra cosa que te quería mostrar es que bueno tengas mucho cuidado al armar las bobinas para entrar en resonancia que sería la bobina pequeña de 20 25 vueltas de alambre grueso 3 milímetros estoy usando yo y luego está la torre que usa la mitad un milímetro y medio, que tengas mucho cuidado de bobinarlas en sentidos iguales las dos. ¿Qué me pasó a mí? Que por estar mirando las fotos, bobiné la más pequeña en sentido horario y la torre la bobiné en sentido antihorario. Es por eso que en las pruebas entró en resonancia la máquina completamente, pero un segundo y luego se salía, supongo que debe ser por eso. Ambas bobinas deben estar bobinadas en el mismo sentido y la bobina que luego va a ser eh, la de la toma tierra en el sentido opuesto. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque también eh, según donde te encuentres, en qué parte del de hemisferio ecuatorial del planeta, eh, bueno, hay efectos en la, en la bobina, ¿no? O sea, es por el efecto Coriolis, si no me equivoco que hace que bueno, los vórtices se comporten de distintas maneras si estás en el norte o si estás en el sur. Así que bueno, yo ahora estoy sacando de la tierra, eh, la toma tierra, le hice un bobinado horario. Y a la máquina le hice un bobinado antihorario. Vamos a ver cómo se comporta y vamos a lograr eh, encontrar la resonancia de esta manera. Así que bueno, estoy intentando hacer funcionar mi máquina de filmar, HD, así te puedo mostrar el fenómeno, que con este pobre celular, bueno, es un poco costoso. Así que bueno, esas son las buenas nuevas. Vemos cómo ha quedado el equipo completo. Vemos la bobina, la torre. Vemos la bobina Darson Ball para sintonizar el equipo. Esta bobina se sintoniza de esta manera, se corre. Una vez que uno encuentra una sintonía, se deja... Y con esta maderita se pasa a correr la bobina para encontrar el punto cero de la energía fría. Vemos por otro lado la bobina de Odin Resonator, la torre transmisora. Vemos los dos frascos capacitores, el Spark Gap, que bueno, hemos hecho... Otra remodelación, le hemos colocado varilla roscada Para poder manejar desde acá la distancia que separa a la chispa Le hemos colocado un capacitor para que no haya mucha chispa en el trembler Y vemos al famoso generador de Runcorf Luego la puesta a tierra que tenemos en ese rincón es un cable que viene por acá, sube y se engancha a la máquina. Pero por otro lado sale otro cable que sube a nuestro bastón. No sé qué nombre le podríamos poner. Esto es un tubo de PVC con otro tubo de PVC que está bobinado con un calibre de 0,7. Acá podemos ver el final de la bobina. Y que en la punta le hemos hecho un cono de cobre esto es para generar las corrientes de cepillo vamos a conectar la bobina vemos que arranca el spark gap con fuerza vamos a apagar la luz vamos a apagar esta luz también y ahora vamos a ver qué sucede cuando acercamos nuestro cepillo ya se empieza a iluminar muy bien Vemos el spread gap. ¡Alucinante! Ahí tenemos la corriente de cepillo. Y nosotros por este lado vamos a buscar las sintonías. Ahí. O ahí. A ver. Vemos cómo... Apoyamos... Buscamos en la de al lado, apoyamos y observamos las corrientes de cepillo donde están ahí. Así acá, hace poco, ahí está. Por ahí. Por ahí. Buscamos la sintonía. Tenemos un transformador de alto voltaje La salida a un spark up, un salto de chispa Que está puesta en dos capacitores Que luego sus salidas vienen por acá Y se conectan a la bobina de sintonía Vamos a volver a observar Cómo es esto de la sintonía Vemos que podemos correr La bobina para un lado y para el otro Y este lugar queda fijo entonces corremos la bobina y buscamos la correcta sintonía Ahí hemos encontrado una sintonía Donde hemos visto en la oscuridad Que toda la bobina se ha iluminado Toda la bobina ha entrado en resonancia Lo ha hecho por un segundo Dos o tres veces lo hemos conseguido En un punto Pero es un punto Recuerden, no es ni un milímetro para acá Ni un milímetro para acá Es un punto Es el punto cero de la resonancia Querido, querida te mando un abrazo desde acá de España. Te doy las gracias por toda la ayuda. Y bueno, te dejo con este espectáculo que realmente nos ha asombrado la magnificencia. Una vez que encontremos los valores correctos, realmente vamos a poder dejar la bobina encendida. Y obviamente nos va a encender a nosotros. Te mando un abrazo, hasta el próximo video. Chao.